Buenos días. En primer lugar, quiero felicitar el año nuevo a todos los ciudadanos de Castilla y León, con el deseo de que entre todos seamos capaces de generar oportunidades para que Castilla y León siga creciendo y avanzando. Este 2023 supone el comienzo de un año muy importante para todos nuestros municipios, para Castilla y León y para España. Los datos más destacados a cierre de 2022 son que acabamos el año con casi 7.000 parados menos y 8.200 afiliados, más a la Seguridad Social que el año anterior. Iniciamos así la valoración de los datos del mercado laboral registrado desde un punto de vista estructural. Con los datos de diciembre de 2022, ya son 20 meses de descenso continuo de las cifras de paro en términos interanuales, lo que se traduce en un descenso de 47.000 parados en este periodo. Además, en 2022 se da la circunstancia de que en términos de media anual ha sido el año de toda la serie histórica en la que más ha descendido el paro, 29.000 parados menos que en 2021, que suponen un 19% de descenso. En cuanto a la afiliación y también en términos estructurales, se encadenan ya 21 meses consecutivos de crecimiento interanual, lo que significa un incremento de casi 41.000 afiliados a la Seguridad Social en este periodo. En términos de media anual, el año 2022 arroja el mejor dato desde 2008 con un incremento de 18.673 afiliados. Centrándonos ahora en los datos de diciembre, se registra una cifra de 121.999 inscritos con demanda de empleo activa. Este último mes de 2022 observamos un descenso intermensual de 937 parados, en Castilla y León un 0,76% menos, y un descenso interanual de 6.770 parados, un 5,26% menos. Hay que destacar que este descenso interanual es superior en medio punto al del mes de noviembre, lo que nos indica una cierta recuperación en términos estructurales del comportamiento del mercado laboral. El mayor descenso se aprecia en el sector servicios, donde el número de parados desciende en 1.401 personas, gracias al aumento de la contratación en el comercio, al por menor, debido a la época navideña. Sin embargo, apreciamos una subida de 542 desempleados en el sector de la construcción, provocada por las habituales paradas en el sector durante el mes de diciembre. También es de destacar la intensidad del descenso interanual del paro en el sector de la industria, con un 11,7% menos, y en el sector de la agricultura con un 28,6% de parados menos interanualmente. Todas las provincias de la región presentan descensos en el número de parados, a excepción de Palencia y Zamora, que registran un pequeño incremento de 34 y 16 parados respectivamente. No obstante, cabe destacar el buen dato del descenso interanual del paro en Palencia, que desciende el 9,6%, casi el doble que el resto de las provincias. En cuanto a la afiliación media del mes de diciembre, el dato final es de 940.478 afiliados. El comportamiento de la afiliación está en línea con la serie histórica, presentando un descenso de 1.860 afiliados, un 0,2% respecto al mes anterior. Hay que recordar que desde 1997 solo se han registrado dos incrementos en la afiliación en diciembre, en 2002 y en 2013. En términos interanuales, la afiliación continúa con un comportamiento positivo, incrementándose en 8.215 afiliados, un 0,88%. Entrando a valorar ahora la contratación, durante el mes de diciembre se han registrado 46.196 contratos. Al igual que en el resto de España, la contratación desciende tanto en términos intermensuales como en términos interanuales. Hay que reiterar, que las modificaciones introducidas por la reforma laboral hacen prácticamente imposible valorar de una forma adecuada la evolución de la contratación, por lo que sería deseable que el Gobierno central introdujera las medidas estadísticas necesarias para disponer de unos datos fiables de contratación laboral. De cara a 2023 nos enfrentamos a un escenario de bajo crecimiento y una alta inflación persistente. Según los analistas, esto se traducirá en unas tasas de paro de en torno al 13% en España y en torno al 10% en Castilla y León. No obstante, permanece la incógnita de cómo afectará el impacto de la subida de tipos de interés en la economía, por lo que debemos extremar las precauciones para tener en cuenta medidas de apoyo para el mantenimiento del empleo estable y de calidad en Castilla y León. Por este motivo, desde la Consejería, hemos diseñado los presupuestos de 2023 con el, objetivo, con el objetivo de ayudar a crear y estabilizar el empleo en nuestra región. Para ello vamos a destinar un 25% más que el año pasado en políticas activas de empleo. Esto significa que se invertirán más de 363 millones en estas políticas, que irán alineadas con las nuevas estrategias planteadas por nuestro gobierno de centro-derecha, tanto en materia de empleo autónomo como de economía social, empleo local, orientación, formación, inserción y en materia de comercio. A esto también contribuirá una reorganización funcional de los centros directivos de empleo y formación, para llevar a cabo una reestructuración del servicio público de empleo que lo configure como el centro neurálgico de las políticas activas de empleo, con una estructura adaptada a los cambios que se han producido en la gestión de estas políticas desde su creación hace ya casi 20 años. Muchas gracias y feliz 2023.